En este caso vamos a ver un ejemplo simple de la intersección de una circunferencia con una recta. La circunferencia está dibujada acá y la recta está dibujada acá. Eh, acá vemos que la teoría decía que si yo tenía este sistema entonces yo podía empezar a trabajar con la recta y despejar X o despejar Y en función de X o X en función de Y y después sustituir en la ecuación de la circunferencia. Una vez que hice eso y trabajé, ¿sí? tengo esta expresión, que es una cuadrática, o en x o en y. En este caso, si yo trabajo por este lado, va a ser en x. Y después lo único que me tengo que fijar es qué pasó con el discriminante. Si b cuadrado resulta mayor que 4 a si es secante, si no, si es menor es exterior, y si es igual, es tangente. En este caso voy a seguir mediante esta sustitución y entonces Y va a ser igual a X menos 5 y esto sustituyo en la ecuación de la circunferencia X cuadrado más Y cuadrado que es X menos 5 al cuadrado va a ser igual a 25 yo voy a poner 25 acá entonces esto va a ser igual a, a su vez X cuadrado más X cuadrado menos 10X más 25 Y va a ser igual a 2X cuadrado menos 10X más 25 Si yo miro esto que es igual a esto Me queda finalmente que esto es 2X cuadrado menos 10x igual a 0 porque este se va con este me no queda esto y en este caso ni siquiera tuve que usar el, el discriminante en realidad sí podría usarlo este. B es este y A es este y C en este caso es 0 pero en este caso yo puedo sacar factor común 2x me queda x menos 5 acá igual a 0 esto es lo mismo que esto entonces la primera raíz es 0 y la segunda raíz es 5 justo lo que habíamos dibujado en x igual 0 tengo una primera raíz y en x igual 5 tengo la otra raíz en x igual 0 tengo una raíz en la circunferencia cuando yo pongo x 0 acá que tengo que tiene que ser el y eh, más o menos más o menos 5, alguno de estos dos no es y cuando pongo 5 en este caso si pongo x igual a 5, no hay forma x tiene que ser 0 es esta única ¿Sí? entonces esta no corresponde a la recta entonces la elimino y es esta ¿Sí? esa recta esta recta entonces es secante a esta circunferencia si yo quisiera una recta tangente yo podría elevar esto para arriba hasta este punto o bajar hasta un punto de tangencia esto cómo se hace analíticamente y bueno en lugar de x menos y es igual a 5 si yo pusiera x menos y es igual a k k ¿sí? una vez que yo pongo esto en esta, eh, que yo hago la sustitución, acá va a ser K, acá ya no va a ser más 25, acá va a haber, acá no va a ser 10K, sino, sino que va a ser X cuadrado más X cuadrado menos 2K por X más K cuadrado, ¿sí? más K cuadrado voy a borrar esto 2X cuadrado menos 2K por X más K cuadrado entonces la ecuación va a ser la ecuación va a ser 2X cuadrado menos 2KX más K cuadrado menos 25 igual a 0 entonces esto va a ser A es, eh, perdón, 2K va a ser B y todo esto va a ser C y eso lo voy a llevar a esta igualdad o desigualdad a esta igualdad para que sea tangente o sea, B cuadrado es 4K cuadrado y tiene que ser igual a 4A que es 2 por C que es K cuadrado menos 25 este 4 con bueno, este 4 se puede simplificar y acá queda k cuadrado es igual a 2k al cuadrado menos 50 básicamente yo tengo que hallar los dos valores de k que hacen que esto sea igual el k1 me va a dar esta recta y el k2 me va a dar esta otra recta ¿Sí? y si yo salgo de ese, de ese rango ¿Qué va a pasar? Si, yo, si es muy chico o si es muy grande, la recta va a ser exterior. Si está entre esos valores, va a ser secante. ¿Sí?